But if you close, you are... Hola pequeños Padawan. La verdad es que sí, he vuelto un poquito. Quizá empiezo a hacer algún que otro vídeo suelto por ahí. Admito que no tengo previsto hacer tampoco muchos. Pero sí quería hacer un par sobre capacitismo. Eh en especial sobre mujeres discapacitadas y sobre mis enfermedades. El primero que quiero hacer es uno eh, sobre un tema que está bastante invisibilizado eh, pero que además es algo que todo el mundo cree que debería ser así, que es justo y realmente no es justo y proviene de una cultura eh, capacitista y que estigmatiza la discapacidad y las personas discapacitadas es sobre la esterilización forzosa. Para empezar, he de decir que la esterilización forzosa no solamente afecta a las mujeres discapacitadas, sino que afecta a ciertos grupos vulnerables dentro del grupo de lo que es ser mujer. Todas aquellas mujeres que se considera que eh, por sus condiciones eh, no son aptas para el modelo que quiere la sociedad de ser humano, de obrero realmente, porque para eso está la división sexual del trabajo, para que las mujeres nos dediquemos a procrear nuevos obreros y así mantener el sistema tanto patriarcal como capitalista, sobre todo en el aspecto capitalista. Entonces, aquellas mujeres que no son aptas para eh, crear obreros eficientes según el modelo de normalidad es cuando esas mujeres son esterilizadas de forma forzosa. El primer grupo del que voy a hablar muy por encima y que todo lo que voy a decir os lo voy a dejar abajo en la descripción eh, con sus fuentes para que podáis eh, acceder a ellas y formaros más es sobre las mujeres gitanas. Hay una creencia extendida sobre las mujeres gitanas, que la cultura gitana es tener muchísimos hijos y realmente esto no tiene por qué ser así, no porque la cultura gitana ancestralmente haya tenido mucha descendencia una mujer gitana está obligada a tener mucha descendencia. Sin embargo, a la hora de acudir a buscar métodos anticonceptivos, muchas veces a las mujeres gitanas se las ha esterilizado de forma forzosa. En España, a día de hoy, se las convence de distintas formas para que se practiquen una ligadura de trompas o incluso otros métodos anticonceptivos bastante permanentes. Sin embargo, eh, esto es a día de hoy y en España, por ejemplo, en países como República Checa se siguen esterilizando de forma forzosa y, y de forma estatal a las mujeres gitanas. Y desde plataformas de movimiento gitano eh, se está intentando, eh, por así decirlo, subsanar los daños de este antigitanismo institucional. Sin embargo, la mayoría de países no están subsanando nada, y nosotros como sociedad estamos obligados y obligadas a llevar a cabo una subsanación de esta opresión sistemática que sufren por ser mujeres y por ser gitanas. A esto, una activista gitana que se llama Silvia Agüero eh, lo ha llamado eh, violencia obstétrica. La violencia obstétrica clásica es la violencia que sufren las mujeres durante el embarazo, durante el parto y durante la lactancia. Es una violencia por la cual sus derechos humanos como mujeres y como embarazadas se niegan y se las trata como meros objetos, como meras incubadoras. Este tipo de violencia pasa por cosas tan horribles, como es el punto del marido, que es eh, un punto más que se da en las vaginas que sufren algún tipo de desgarro para que queden más apretadas de cara al placer sexual de la pareja hombre Esta mujer aparte, Silvia Agüero, repito, eh, participó en un libro que una de mis compañeras de rebelión feminista también ha participado en él, que se llama eh, disidencia en el cuerpo perspectivas feministas Sí, lo tengo que leer no me acuerdo el nombre que pertenece a la editorial menades eh, que os recomiendo bastante yo todavía solo me he leído alguna parte pero eh, ambas activistas que conozco bueno ambas no conozco unas cuantas de las activistas que han escrito el libro y son muy recomendables así que supongo que el libro va a estar genial eh, es, Silvia Agüero en ese libro ha hablado de esta problemática y de cómo afecta a las mujeres gitanas y al resto de la comunidad racializada realmente. Porque no podemos olvidar que esta cultura eh, del racismo institucional que pone que las mujeres gitanas no deben tener hijos, también eh, funciona de la misma forma con las mujeres negras. Y esto se ve en que a las mujeres negras cuando acuden a ginecología o piden para ir a planificación familiar, se las convence, entre comillas, de, forma muy, de formas muy disimuladas, a que se esterilicen, porque tampoco interesa al sistema eh, capitalista y patriarcal que estas mujeres tengan descendencia, porque eh, esa descendencia no, ser, no serían los obreros que el sistema capitalista clásicamente busca. Entonces, ser eh, las propone que se estilicen por comodidad y, de hecho, en la comunidad negra es bastante habitual que, y, que esta recomendación no se la hagan directamente a las mujeres, sino que se la hagan a sus maridos, como si sus maridos pudieran decidir sobre el cuerpo de estas mujeres. Os recomiendo que leáis a autoras feministas eh, que hablan sobre estas problemáticas, como por ejemplo Lucía Mombio perdón si he pronunciado mal tu nombre, lo siento, que es una de las activistas que participa en Picara Magazine y que realmente eh, tiene muchísimos artículos sobre racismo que recomendamos fervientemente, ya no solo a nivel personal, sino toda la comunidad feminista, recomendamos que se lean autoras, que se salgan un poquillo de la normalidad. Más allá de, de lo que os estoy hablando, existen mil motivos por los que se esterilizan a las mujeres, pero otro de los motivos que afectan a grupos vulnerables es la transfobia. Entramos en territorio pantanoso porque muchas personas creen que esto lo eligen de forma voluntaria, pero realmente es la sociedad cisnormativa, cisexista eh, quien empuja a las mujeres trans a elegir eh, hormonarse y someterse a cirugías de reasignación de sexo para poder entrar en el modelo que existe sobre lo que es ser mujer. Y estas cirugías, estas hormonas, lo que producen es una esterilización forzosa. Eh, lamentablemente, eh, no solamente afecta a las mujeres, también es decir, a los hombres trans también se les esteriliza. Y la problemática reside en que estas mujeres, si no pasan por el proceso de hormonación y de cirugía, muchas veces no son consideradas mujeres. No son consideradas mujeres porque no entran dentro del modelo de lo que se considera ser mujer. También nos vamos a dejar abajo, en la descripción, eh, un artículo que escribimos en el medio de Rebelión Feminista sobre lo que realmente es ser mujer y cómo afectan las definiciones equivocadas a las mujeres trans. Os recomiendo a mis compañeras, por supuesto, a Artizar, a Vicky, a todas mis compañeras os las recomiendo para que las podáis leer. Aparte también os recomiendo a Lana Portero, que es una activista impresionante, eh, que escribe unos artículos increíble sobre, no solamente sobre inclusividad trans, sino sobre todo tipo de feminismo y la verdad es que son compañeras a las que yo aprecio mucho personalmente y que os recomiendo para poder entender que eh, estas mujeres no se operan o se someten a las hormonas eh, por gusto, no lo hacen porque a ella les encante, lo hacen porque si no eh, la violencia y la discriminación a la que son sometidas se multiplica. Una mujer que no entra dentro de la cisnorma, que no entra dentro de lo que se considera eh, una mujer correcta, es automáticamente relegada a una situación de vulnerabilidad, a la violencia terrible. Y esto conlleva a violaciones correctivas, asesinatos, conlleva a muchísima violencia que estas mujeres no tendrían por qué sufrir. Aparte de eso, las mujeres trans tienen una tasa de desempleo del 85%, simplemente porque su apariencia física muchas veces no encaja en lo que las empresas desean. Hablamos de un capitalismo asesino que relega a estas mujeres a unas situaciones de vulnerabilidad social y económica terribles. Así nos encontramos también que el 80% de mujeres trans eh, son empujadas a, a la prostitución para poder subsistir. Todo esto es una pequeña introducción sobre el tema de la esterilización forzosa. Como veis ya llevo bastante tiempo de vídeo y me dejo un millón de cosas en el tintero que no quiero profundizar en ellas porque creo que hay activistas maravillosas dentro de sus grupos que lo van a explicar muchísimo mejor que yo, y os las dejo abajo también. <risa> Ahora voy a entrar en lo que me concierne. Bien, eh, cuando se habla de esterilización forzosa a mujeres discas, se suele hablar únicamente cuando se nos esteriliza en contra de nuestra voluntad, normalmente con el permiso de nuestras familias, porque se lo, primero se nos ha incapacitado judicialmente para decidir sobre nuestros cuerpos esto es muy importante porque se hace bastante y no se tiene en cuenta pero es que a mayores de estas esterilizaciones forzosas tan claras eh, tenemos que hablar también de las sociales, de la esterilización forzosa social es decir, el hacernos creer a las mujeres discapacitadas que por ser discapacitadas no tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo como movimiento feminista llevamos décadas siglos incluso, reclamando nuestros derechos como mujeres a gestar o no gestar voluntariamente y que eso no nos haga menos mujeres, a decidir si queremos o no ser madres y que eso no nos haga menos mujeres. Y también llevamos décadas luchando para que las mujeres que son solteras sean consideradas igual de buenas madres que el resto de mujeres porque lo son. De hecho, tienen que luchar por dos para que esas familias salgan adelante. Son mujeres que llevan décadas reclamando estos derechos, pero el movimiento feminista, de nuevo, se ha dejado un grupo en el tintero eh, al cual no presta atención, que somos las mujeres discapacitadas. Las mujeres discapacitadas no solamente eh, somos esterilizadas de forma forzosa, eh, en el CERMI mujeres se calcula que en la última década se ha esterilizado a mil mujeres discapacitadas. Para que podáis comprenderlo, esto se hace como requisito a la hora de poder acceder a, a residencias para la dependencia, a residencias donde se te interna eh, para que no tengas que ser cuidado por tus familias, eh, residencias que cuestan dinero <risa> en la mayoría de casos. Hay otras públicas, pero cuesta bastante acceder a ellas. Otra, otro tema para otro vídeo. Aparte de esto, es que esas esterilizaciones no aparecen en ningún papel, no son un requisito eh, estipulado en sus normas, pero eh, hay múltiples eh, personas, familias, que han declarado que eh, la propia dirección de los centros les piden que esterilicen a las mujeres principalmente para poder acceder a los a este tipo de gente. Estas esterilizaciones se llevan mm, haciendo décadas y ya durante eh, la dictadura nazi eh, se esterilizó a múltiples personas discapacitadas. Eh, con discapacidades obviamente genéticas para que no pudieran repro eh, reproducir su discapacidad en su descendencia esto se llama eugenesia y eh, es una de las problemáticas capacitistas más grandes se ignora eh, y se cree que se hace por el bien de la humanidad pero realmente eh, lo que se hace es crear un estigma dentro de nuestra propia comunidad y de nosotros mismos. Que te estén diciendo que no debes tener hijos porque no debes transmitir tus enfermedades a tu descendencia es decirte que no eres válida, que tu posición como ser humano no es válida. Te están diciendo que por ser discapacitada, ya seas ciega, sorda, vayas en silla de ruedas, eh, tengas una discapacidad intelectual, todas estas discapacidades no te hacen menos válida, no te hacen menos mujer y no te hacen menos persona si no eres una mujer la que está viendo este vídeo. Todo esto que estoy diciendo lo digo desde el privilegio de ser una mujer discapacitada que puede hacerlo. Pero hay cientos de miles de mujeres discapacitadas que no tienen acceso a reclamar sus derechos. Y es por eso por lo que yo, como mujer que tengo el privilegio de hacerlo, quiero servir de alta voz. A las mujeres con discapacidad intelectual se las niega el deseo a ser madres simplemente por su discapacidad. Lo primero que se les dice cuando acuden a Planificación Familiar Embarazadas es que eh, deben, deben, no se quieren, deben abortar. El aborto es un derecho para decidir sobre nuestro cuerpo, no para que se nos imponga que debemos abortar y soy una fiel defensora del aborto y eso lo sabe todo el mundo, pero siempre desde el deseo de esa mujer abortar. A mayores eh, debemos entender que a estas mujeres se las niega el papel de madres en el momento de que tienen a sus hijos Se las niega el papel de madres porque se cree que estos hijos eh, van a pasar a ser cuidadores de estas madres. No se nos cree capaces de cuidar a, nuestra, a nuestros propios hijos, y esto ya en sí es capacitista, porque una mujer discapacitada va a cuidar exactamente igual de bien a su a sus descendencia que una mujer sana. Y esto sigue siendo capacitismo, sigue siendo cultura, eh, socialización capacitista que se nos va imponiendo a las mujeres discapacitadas. Y por último, decir que ya más allá de que a las mujeres eh, con discapacidad intelectual se les diga que no deben eh, tener hijos, que a las mujeres con discapacidades visibles se las diga que no deben tener hijos porque va a acarrear que esos hijos tengan que cuidarlas. Debemos añadir que a muchísimas mujeres eh, con discapacidades eh, psiquiátricas, es decir, que tienen algún tipo de depresión, ansiedad, padecimientos psíquicos, vaya, se les arrebatan sus hijos y estos hijos, perdonadme, son arrojados al sistema de adopciones en contra de la voluntad de las familias. Se les está arrebatando a sus hijos a pesar de que en muchos casos no se lleva un seguimiento para saber si estas mujeres son aptas o no para ser madres. Se hace por estigma y se hace por creencias anticuadas sobre la discapacidad y sobre la psiquiatría. A día de hoy, eh, muchísimas mujeres discapacitadas no tienen derechos sobre su cuerpo. Y estos derechos deberían ser un reclamo básico del feminismo, de todas las feministas. Pero lamentablemente, como pasa en todos los movimientos, los discursos que se escuchan son discursos hegemónicos que se llaman. Discursos que benefician a aquellas mujeres que tienen el poder en cada momento. Ya ha pasado a lo largo de la historia feminista, tenemos también un artículo sobre la historia del feminismo donde se ve estas carencias. En las sufragistas ignoraron las necesidades de las mujeres racializadas durante muchísimos siglos. Después, durante la segunda ola, la mayoría de feministas ignoraron a las feministas lésbicas. Ahora las feministas de la tercera ola están eh, excluyendo en muchísimos casos a las mujeres trans y están ignorando el discurso de las mujeres discapacitadas. Y es por eso como movimiento feminista que estamos obligadas a reclamar nuestro espacio y dar espacios a las mujeres tanto discapacitadas, como racializadas, como trans, como asexuales, a todos los, los tipos de mujeres, porque somos un movimiento heterogéneo, somos un movimiento que reclama los derechos de todas, pero para reclamar los derechos de todas necesitamos saber las condiciones de esas mujeres, necesitamos que se conozca nuestro discurso y que se nos dé alta voz, porque voz ya tenemos. Espero que este vídeo os haya gustado, Sé que me enfado bastante, <ríe> soy muy agresiva en estos aspectos y yo lo admito pero como comprenderéis llevo toda mi vida soportando eh, este tipo de cosas de personas que van de activistas, que van de superrevolucionarios y que después tienen discursos eh, filofascistas eh, filonazis que realmente eh, nos daña a todas las mujeres, no solamente a nosotras como discapacitadas, porque si, si permitimos que a las discapacitadas se nos esterilice porque no podemos ser madres, supuestamente, abrimos la veda a que cientos de miles de mujeres sean esterilizadas, sí, pero también abrimos la veda que el día de mañana seas tú la que sea esterilizada por ser negra, ser gitana, ser trans, como ya hemos hablado antes que estos colectivos, gracias a Dios, cada día se visibilizan más y debemos seguir luchando para que estas mujeres tengan altavoz. Pero es que también caemos en el riesgo de que otros grupos de mujeres eh, que tal vez a día de hoy tienen la suerte de que no se están poniendo en duda sus derechos como mujeres en cuanto a reproducción eh, puedan llegar a ser puestas en duda y no nos beneficia ninguna de nosotras es por eso por lo que ya por puro egoísmo deberíamos de luchar para que se nos escuche pero me gustaría que no lo hagáis por egoísmo sino que lo hagáis porque veis el problema, porque realmente existe un problema. Las mujeres discapacitadas llevamos décadas reclamando nuestros derechos, llevamos décadas articulando un discurso feminista potente que se debe escuchar. Nos recomiendo cientos de miles de libros como pueden ser los de Jenny Morris que es una activista maravillosa estadounidense que va en silla de ruedas y que realmente ha hecho una filosofía feminista maravillosa. Eh, especialmente recomiendo el libro de Encuentros con Desconocidas, Feminismo y Discapacidad, que está escrito desde la perspectiva de un centenar de mujeres discapacitadas de diferentes orígenes culturales, que la verdad es una maravilla, aunque aviso de que es bastante duro de leer eh, la cantidad de cosas que han pasado no hace 100 años, sino a lo mejor hace 20 o incluso hace menos. Debemos ser conscientes de que mientras que el grupo heterogéneo de mujeres avanza y consigue derechos, de hecho cada día estamos más cerca de que el aborto sea un derecho en todo el mundo, hay ciertos grupos de mujeres que se están ignorando y debemos luchar para que estos grupos de mujeres tengan la misma visibilidad que tenemos, que tenemos todas. Yo como mujer discapacitada llevo muchos años luchando para que se nos escuche, para que si bien eh, yo tengo un discurso concreto que a lo mejor no todas mis compañeras comparten, yo quiero dar voz, a, alta voz a esas compañeras. Yo quiero que se escuche a esas compañeras. Porque no podemos eh, tener un discurso fiel a lo que necesita el movimiento feminista sin escuchar a todas las mujeres. Y bueno. Creo que yo os he recomendado unas cuantas mujeres maravillosas, os recomiendo aparte la web de Rebelión Feminista, eh, que si bien esto es publicidad de mi asociación, porque yo lo valgo y porque es mi vídeo, vaya, <risa> también es una web donde vais a encontrar un grupo de mujeres eh, diverso, somos mujeres diversas, eh, tenemos mujeres discapacitadas, yo y varias compañeras más, no os creáis que estoy yo sola. <risa> Eh, tenemos mujeres trans, tenemos mujeres intersexuales, tenemos mujeres eh, negras, tenemos mujeres latinas, tenemos mujeres árabes, tenemos mujeres de múltiples eh, lugares y mujeres gitanas también tenemos. Y la verdad es que estoy muy orgullosa de todas ellas, nunca se lo digo, <risa> pero la verdad es que estoy encantada de haber encontrado por fin un espacio en el que sentirme segura en el que saber que me van a escuchar y que me van a dar el altavoz que puedan darme para que el discurso de las mujeres discapacitadas llegue al mismo nivel que sus discursos. Y por supuesto que yo hago lo mismo. Así que un besito desde aquí a mis compañeras <ríe> y espero que sigáis viendo mis vídeos y que os haya gustado. Y también espero que os haya gustado, era haciendo el gilipollas por detrás mío.